No sé si se ha de terrorismo pero creo que es un día que tiene no, mucha compasión pero realmente estoy es de acuerdo. Pues, palabras eh, eh, Antes de ser algo en la, en concreto a este punto y aprovechando que es una moción del concejal de la seguridad humana le quería preguntar a este concejal que cómo lo hace para tener la venida entre la con el alcalde para que le permita hablar todos y cada uno de los momentos que le parece bien sin que se le interrumpa mientras los demás portavoces solicitamos tal y como ponen el reglamento que ustedes quieren hacer respetar la venia del alcalde antes de intervenir dicho esto esta modificación que se trae para su aprobación a pleno por lo que hemos podido entender consiste en destinar prácticamente todo el terreno de este polígono a industria logística cuando el proyecto original era mucho más variado en diferentes tipologías industriales. Nos gustaría saber en qué se justifica este cambio. El destino logístico, además, genera grandes manzanas en régimen de indiviso que perjudican los intereses de los pequeños propietarios a la hora de negociar con las empresas que quisieran instalarse en sus propiedades, ya que dependen de los grandes propietarios para ejercer sus derechos en el indiviso. ...y por lo tanto les obliga a acatar sus decisiones. Eh, más allá de preguntar el destino de esta modificación y de las consecuencias que esto traerá... ...queremos eh, dejar constar aquí que prácticamente hay un montón de suelos en la destinado al mismo uso de logística... ...que parece ser el único destino industrial a que ustedes están abocando... exigente en suelo, infraestructuras viarias y muy poco generoso en creación de empleo. Grandes naves que no ocupan a casi ninguna persona. Eso es a lo que nos está destinando todo el suelo industrial de Torres Por otra parte, no hemos visto nada respecto al impacto ambiental que genera este cambio, dadas las grandes necesidades de tráfico rodado, de un de gran tonelaje que genera esta actividad industrial. No.